Nuestro reclamo ha sido aprobado para ejecutarse Así que Ciro va a tener que transferir ese dinero Y muy pronto, Eus, esos millones van a estar en tus manos Hey tú, suscríbete y activa la campanita Para recibir los avances de los mejores contenidos de Luz de Luna y de Vuelta al Barrio Suscríbete Yo solo sé que estoy aquí encerrado Y tú estás afuera viviendo tu vida de yo no tengo nada que ver con tu encierro. Una clama. La inocencia. Vete, no te quiero escuchar más. Pero la verdad vuelve a traicionarla. Nos podrías explicar qué hace tu futura esposa en las afueras de un penal. Llegué de éxito? Mientras León está decidido a cambiar su suerte. Los ángeles existen. Y algunos están entre nosotros. Sí, sí, sí, Se bien. vienen mucha emoción en... Estoy embarazada. Estoy. Luz de Luna. Mañana 9 y 30 de la noche.